Uh. Me gusta tu mirada aunque parece sospechosa Sale así que la reuniones peligrosa La cara contra la mampara Se durmió el que manejaba La vida se ha sido rara Yeah uh. Busilán y me intento Pueden dedicarse a los concursos de talento Cargo con el peso de darle el peso y contar con eso la bocha es hace rápido y generar ingresos carretchetos y yeah. pesan en la memoria muertos y presos A falta de plug, Luis, stand alone entiendo tu presión borg and Porque la vida te descansa, esquiva la amenaza A mí me quedan cuerpos que limpiar de la terraza Quieren ver el fuego no arder dentro de la casa yeah. Y vuelvo a secar tus lágrimas, subo mi lágrimas que lindo combinar Con mi soledad, llena la pobreza Y vámonos de cari Me vuelve loco el Pablo Joni, tocaré a tu voz, aposté todo a tu número y gané el donín Yeah. Tony toca esa y rapea como Ronnie Un correctivo rapero parece Chaffee Dos frases más y paso a Classic